pero Un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este nuevo miércoles, un programa más de InfoClaxo. Bueno, muchas gracias por estar y entiendo que hoy va a ser, no sé si multitemático, pero vas a avanzar sobre diferentes temas, eh, ¿algunos de ellos relacionados con el ámbito de la esfera de lo laboral, del trabajo? Exactamente. Eh, vamos a, a mirar algunos datos del mercado laboral, pero previo a eso recordemos eh, a modo de, de contexto general que como bien sabemos y hemos tratado aquí en Infoclaxo en otras oportunidades, los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo en este 2002 y sin duda en los años que siguen. Eh, al menor crecimiento económico se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo en la creación del empleo, las caídas de la inversión y las crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe. Eh, esta situación se traduce en desafíos muy importantes, por supuesto, para la política macroeconómica que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a eh, las cuentas públicas, a las finanzas públicas. Eh, al escenario complejo que hemos ido trabajando aquí en los distintos miércoles, eh, de ese escenario complejo desde el punto de vista interno de de nuestra región tenemos que agregar el escenario internacional que también lo hemos evocado donde un elemento central es la guerra entre la federación de Rusia y Ucrania que ocasiona crecientes tensiones, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global, una menor disponibilidad en materia de alimentos, nada más ni nada menos, y aumentos del precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado eh, de la pandemia o la pospandemia eh, del COVID-19. Recordemos también que la CEPAL está proyectando para este 2022 que América del Sur. Eh, crecerá solo un 2.6%, el año pasado creció un 7%, que Centroamérica y México van a crecer un 2.5%, el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%, y que el Caribe eh, va a ser la única subregión de nuestra región que va a crecer un poquito más que en 2021, casi un 5% en comparación con el 4% que cre creció en el año eh, anterior. Eh, hay además eh, como lo hemos mencionado un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad también sigue aumentando quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno del 2002 hasta el 2014 eh, de manera ininterrumpida a esto además eh, tenemos que también sumarle la crisis que de la que hablamos hace un par de columnas aquí en infoclaxo en la educación verdad en términos de los problemas de continuidad las brechas de aprendizaje el aumento del abandono eh, que eh, son realmente un tema complejo para nuestra región eh, en este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe dio algunas muestras de recuperación parcial, muy parcial, durante 2021, tras obviamente la crisis eh, causada por la pandemia y por los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación eh, laboral y el empleo registraron leves mejoras, eh, eh, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y eh, las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia. La recuperación parcial de la demanda eh, local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción inciden en el aumento de la inflación regional, como acabamos de plantear, y esto afecta a los salarios mínimos y a los salarios reales. Dicho de manera más sencilla, estamos observando una caída en materia salarial, en materia de salarios reales en eh, la región. Eh, los salarios reales se encuentran eh, rezagados, eh, más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña la recuperación del empleo que se observa eh, en la región, eh, eh, siempre por supuesto comparando con los niveles antes de la pandemia y allí hay algunos grupos particularmente afectados, las mujeres como decíamos recién, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificados donde también observamos además un fuerte conjunto de trabajadores eh, migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad. Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género la que afecta eh, a las mujeres bueno como, como hemos mencionado la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado eh, de trabajo eh, o una salida dio total o parcial de, de ese mercado de trabajo con una importante pérdida de ingresos y un aumento eh, de la sobrecarga eh, de cuidados durante eh, las situaciones eh, de pandemia Pongamos algunos datos para ilustrar esto, ¿verdad? Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segun segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de este año 2022, y por lo tanto con una reducción mayor a los tres puntos porcentuales, la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de dos puntos eh, con, porcentuales en el mismo periodo. Pasó de 12 a 10 de el segundo trimestre del 2020 al primer trimestre de este año. También a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51%, eh, frente a la masculina, que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos y esto eh, tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia. Además, eh, este empleo eh, femenino... Eh, digamos, con todos estos impactos que estoy planteando, recordemos lo que hace poco eh, comentábamos de un informe de CEPAL, ¿verdad? Que se habla de un retroceso de más de 18 años en los niveles de la tasa de participación eh, de las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, hemos retrocedido más de 18 años. Por, eh, a causa de los efectos de, de la pandemia. Eh, esta recuperación, entonces, que estamos observando en el mercado laboral de América Latina es desigual, es desigual desde el punto de vista de género, eh, y es desigual también en relación eh, a los sectores eh, formales o informales y al desempleo, Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que, como decíamos, reanudó su crecimiento económico, eh, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación y, por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. Eh, el desempleo... Eh, digamos que llegó a, a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en eh, 2022 y al 8.8% en 2023, de acuerdo a los estudios eh, de eh, la OIT. Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba en niveles de desempleo menores al 8%, 7.8 para ser eh, más exacta. Eh, además, en 10 de los 14 países que tienen eh, datos o que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles eh, del 2019. Y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019. Además, entre 50 y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación han sido en condiciones de informalidad. En una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%. Eh, por ciento. Y donde ya sabemos también que eh, estos trabajadores, trabajadoras en situación informal eh, no tienen ningún tipo de acceso a eh, protección social y seguridad social, lo que implicó graves eh, niveles de de inseguridad durante la pandemia. Y por último, como decíamos, eh, Gustavo, el tema de los jóvenes, ¿verdad? Eh, sabemos muy bien, el tema de la inserción laboral en la juventud eh, siempre es un tema relevante y un tema eh, desafiante. Allí volvemos a encontrar, digamos, eh, el empleo juvenil como uno de los más afectados, eh, como consecuencia eh, de la pandemia y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población, en, entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil, la tasa de actividad juvenil como eh, la tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo eh, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa de desempleo juvenil alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. O sea, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector eh, difícil desde el punto de vista de la inserción eh, laboral. Eh, los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan, por supuesto, de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. O, evidentemente, los jóvenes con niveles de educativo medio o superior, eh, tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que eh, tienen niveles muy eh, básicos eh, de ocupación. Eh, las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen eh, en, en estos sectores eh, de mayor eh, nivel educativo o de nivel educativo medio. Eh, los problemas también de calidad del empleo, eh, afectan a los jóvenes y es particularmente eh, importante el nivel de informalidad en, eh, entre eh, la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad eh, realmente es, es eh, mayor que en la población en general. Eh, la inserción laboral de la población juvenil en, en términos de eh, la calidad del empleo realmente es bastante eh, deficitaria en comparación con los empleos que obtienen eh, los adultos y eso se traduce una vez más también en términos eh, de carencias de protección y de eh, seguridad social. Entonces, eh, frente a esta situación, frente a estos datos que estamos empezando a, a conocer de lo que es el desempeño de este 2022, marcado, como dije al inicio, eh, por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga y que implica altos niveles de inflación, eh, encarecimiento de los alimentos, de la energía, de servicios básicos, bueno, miremos qué está pasando eh, a nivel eh, del eh, mercado de trabajo y cómo envolvemos a, a colocar una vez más esta discusión que venimos recorriendo miércoles a miércoles sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social en este caso nuevas bases para los contratos eh, en términos eh, sociales desde el punto de vista laboral y cómo una vez más necesitamos fortalecer eh, digamos la, la participación estatal las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a a los sistemas de protección social para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, eh, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista eh, del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera eh, de esta eh, protección social. Entonces, coloquemos una vez más eh, estos nudos estructurales en el centro eh, de la discusión. Clarísimo, Karina. Eh, mientras que te escuchaba me quedé con un dato que me, me llamó mucho la atención que tuvo que ver con este, este efecto después de la pandemia más dura, más restrictiva del año pasado con crecimientos del 7 en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2,6, digo es un cambio enorme se trató un cierto efecto rebote después de la pandemia de parálisis total de la economía subía muy grande y después regulación qué pasó ahí o es lo del exacto eh, sí y es exactamente ese el efecto rebote que estaba previsto que así fuera verdad lo que no estaba previsto es que eh, digamos después de esos niveles de crecimiento que una parte se explicaban por el rebote la disminución eh, fuera tan grande en este 2022 llegando a estos niveles que tú estabas mencionando y por eso eso comencé explicando el contexto, ¿verdad? El contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente eh, este conflicto entre Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania eh, y eh, el alza en determinadas materias, en determinadas materias como los alimentos, la energía, etcétera, y la inflación, que es la que afecta eh, directamente eh, todo esto, ¿verdad? Clarísimo, Karine, y entiendo que gran parte de este análisis que nos estás presentando formó parte de desigualdades y transformaciones del trabajo, análisis críticos entre América Latina y Europa, que se realizó el viernes pasado, este, eh, con bueno, tu participación este, y otros destacadas y destacados eh, integrantes, gente de las comisiones obreras, de Transform Europe del observatorio desk, así que es realmente un evento muy importante. Gracias por traernos parte de, de ese de ese encuentro que está circulando por redes, obviamente que porque tuvo transmisión, pero bueno interesante tener acá parte de esas reflexiones que se dieron allá en, en Madrid. Exacto, sí, parte de esto hemos presentado en, en este seminario donde se trataba de establecer un diálogo entre América Latina y Europa eh, en función, eh, bueno, a las desigualdades y al trabajo, ¿verdad? Entonces, algunos de estos elementos los hemos planteado allí y quería hoy compartirlos eh, con la audiencia, con una mirada más desde eh, específicamente América Latina, eh, con quienes nos acompañan aquí en Infoclaxo miércoles miércoles a miércoles.